Nombre: Leonardo Welcher DiCaprio. Fecha de nacimiento: 11 de noviembre de 1974. Nacionalidad estadounidense. Es un actor, productor de cine y ambientalista estadounidense. Ha recibido numerosos premios, entre los que destacan un Oscar al Mejor Actor, un premio BAFTA al Mejor Actor por su actuación en El Renacido 2015, dos Globos de Oro al Mejor Actor de Drama por sus actuaciones en El Aviador 2004 y El Renacido, y un Globo de Oro al Mejor Actor de Comedia o Musical por el Lobo de Wall Street 2013. Adicionalmente, ha ganado el premio del Sindicato de Actores, El Oso de Plata y un premio Chotrudis. Hasta 2019, sus películas habían recaudado aproximadamente 7.200 millones de dólares y ha estado ocho veces en la lista de los actores mejor pagados del año. No te pierdas la segunda entrega de este gran actor. Hasta la próxima.